Llegó el momento de quitar el miedo, de el rostros, esto va a comenzar, la nueva vida de las batallas. No duele el recuerdo, no duele el recuerdo, no existe el miedo, y quita el escudo, ponte libre y vuelve sintiendo la paz de la buena vibra, se siente que espera en ti.